hola a todos en este vídeo vamos a hacer un unboxing de accesorios que me he comprado para el ipad y para el iphone esto sería como la parte 2 porque os dije que lo iba a dividir en dos vídeos para que eh, no fuera tan largo y que así os los pudierais ver con más tranquilidad también dije que si el vídeo anterior recibía mucho apoyo que quizás os lo subía y aquí lo tenéis Así que bueno, espero que disfrutéis y que os gusten las cosas. He comprado una funda para el iPad, una funda para el móvil, de, para darle apoyo a España porque está jugando ahora la Eurocopa, sale ahí una banderita, una funda para el Apple Pencil y así cuando se me caiga no se rompa, y por último una especie de soporte para apoyar el móvil, para que así, pues, por ejemplo, en una videollamada lo pueda apoyar. Es diferente al trípode que enseñé anteriormente. Parece que los dos tienen el mismo significado, pero una cosa sirve para grabar y otra para apoyar. Os animo a que os paséis por mi página web donde publico las cosas y donde pongo los vídeos más nuevos y todo. También os dejo en la pestañita de descargas los programas que os tendréis que instalar o los enlaces en alguna serie de vídeos. También tengo una encuesta donde podéis poner vuestras opiniones y decidme eh, todo lo que queráis las cosas nuevas que queráis ver y todo vamos a empezar abriendo la funda del iPad como veis eh, es como negra pero parece que es opaca pero en realidad es como transparente en la foto donde lo compré se veía más mm, transparente pero bueno Traigo aquí el iPad para meterlo y ver qué tal. Es como de silicona, mirad. Traigo aquí la funda del Apple Pencil, que la vamos a poner. Se lo vamos a poner al Apple Pencil a ver qué tal queda. Mirad, aquí lo tengo. Así que vamos a abrirlo. Viene como en dos partes. Y es que la punta creo que viene en dos, porque es que eso no puede ser así. Claro, viene en dos. Una es como la punta del lápiz y otra es más como de la misma zona del resto del lápiz. Mirad cómo es. Tiene hasta el agujero del Apple Pencil y todo. Y vamos a ponerlo ahora. Mirad qué bien ha quedado y ahora vamos a probar a poner las puntas. La verdad que me gusta más con la punta que tengo puesta ahora mismo, la tapa mejor dicho. Y ahora lo voy a probar con el iPad a ver si el imán sigue funcionando, que tengo mis dudas. Creo que sí, a ver, parece ser que sí. Pues no, no se cae. Vamos a probar si funciona con la punta. Sí, parece ser que sí, pero cuesta escribir porque como que no se mueve fácilmente. Veis ahí en el número 8 me ha costado escribir, es mejor escribir sin punta, sin la tapa, mejor quitarla, y ahora sí que sí se escribe mucho mejor. Vamos a probar si también escribe con la otra tapa, pues parece ser que sí, aunque cuesta más escribir, me gusta más así. Vamos ahora a ver la funda. Mira, es así. Tiene así el la bandeja de España. Viene así como con un plastiquito. Tiene hasta la forma de la cámara. Y la funda, pues, es así como de silicona. Bueno, más bien plástico. Mirad, así es como ha quedado puesta en el móvil. Si le damos la vuelta, se vería así. Y por último, vamos a abrir el soporte este de aquí de, para apoyar el móvil. Que yo le he cogido en azul. Lo abrimos, que tiene ahí como dos giramientos. Y ahora lo que estoy haciendo es ver todas las posiciones que puede tener. Mirad, estoy aquí grabándolo con el móvil apoyado ya para que veáis. El problema que tiene es que al ser tan grande el móvil puede que en algún caso se caiga. Mirad cómo se puede enchufar el cargador, la verdad que lo han pensado bien para que puedas cargar mientras el móvil y la verdad que me gusta mucho. Este ha sido el unboxing, espero que os hayan gustado las cosas que he comprado, a mí la verdad que todo me ha gustado. Y espero que le deis muchos likes para que os siga grabando más cosas de estas. Suscribiros, seguidme en todas las redes sociales y nada, hasta el próximo vídeo.